a a ver lo que culo de tema, super, super, super. No, eso es un tema, dile de mi parte si... Que yo le mando decir que eso es un tema, que, que... Que siga que la rompe, la rompe. Another milkshake, please. No doy más Mi tiempo no vas A reembolsar Reembolsar Y yeah. no más Te fui y no Piense regresar No me busques Porque ya no doy más Mi tiempo no vas A reembolsar Reembolsar yeah. Para que me te mi mente no te desea, seis ti mirada curveas, evita en mí la presea Ya tracé mi camino de mi vida al peregrino, contigo no hay destino ni en la tierra es florentino. Hey, man. Fuiste una mirada que de cacho malboro me tiene fumando el cacho mil páginas borro con amarracho te quedaste atrás ya yo te tacho me dieron para la copa no me emborracho tú quieras boca abierta que sea tu macho eres un mal trago ya yo me empacho con fuego no fuego y por ti me quemé a los sentimientos ya yo lo frené fuiste una cadena y yo me condené te reíste de chiste no soy un meme mami ando claro yo no ando contigo me camino a donde me dirijo Te toca aceptar que yo soy tu castigo Ponerte a llorar porque a otra me chingo Y es que te quedaste atrás No quiero pensar Y nunca más Te fui y no pienses regresar No me busques porque ya no doy más